El mundo cambió y apenas estamos comprendiéndolo. Hoy no podemos abrazarnos y nos necesitamos más que nunca. Pero la música es el lenguaje del alma y el puente que nos conecta. Estamos a un clic de distancia, así estemos a miles de kilómetros. Acércate a los que amas, puedes celebrar la vida con música y yo te puedo ayudar.